Bueno, vamos a iniciar el, el tutorial con el, el ArcGIS, exactamente con el Arc catalog que es el software, por así decirlo, para administrar los archivos que se utilizan en el, en el ArcMap, lo que antes era el ArcGIS. Eh, la interfaz es igual que el explorador de Windows eh, acá tiene el panel de navegación y acá muestran los archivos que contiene cada carpeta lo que sí lo que le da diferencia del de, de explorador de Windows es que nosotros tenemos que conectar el folder que vamos a utilizar y eso se realiza dando en conectar folder aquí y luego vamos a buscar la carpeta que queremos conectar. Por ejemplo, voy a conectar esta carpeta. Acá tengo una base de Shapefiles, son los archivos que utiliza Gramma. Y acá ya tenemos la carpeta conectada. Así, cuando tengamos un, una carpeta de unos archivos que son shapefile o archivos que utilicemos para el ARMAT necesitamos siempre primero conectar la carpeta esto también se puede hacer directamente desde el ARMAT. solo que esta vez estoy mostrando la interfaz del art catalog para desconectar la carpeta igualmente le damos clic a la carpeta y desconectamos este icono ahora en esta parte podemos ver o visualizar los archivos que contienen las carpetas o podemos ver también eh, por ejemplo este es un archivo de AutoCAD de WG, se ve la extensión y también se pueden ver los layers los layers que son los los archivos que llevan la simbología y los colores de los shape que sirve para transportar la simbología por ejemplo yo tengo un archivo como este pero eh, distrito por ejemplo. esos son los límites distritales y yo lo que quiero es que esto se muestre con una simbología particular y esto lo hago con el layer. Utilizo layer para cuando subo el archivo en otra computadora donde no esté utilizando o donde quiera llevar el archivo en shapefile el layer me va a ayudar a que la simbología, la presentación de los iconos si es que fueran puntos o la presentación en el armar, eh, sea igual al de donde proviene el chip ese es el contenido el preview acá podemos seleccionar y lo que era antes, ese es el preview acá okay, incluso se puede hacer zoom pero este eh, no vamos a poder trabajar para eso es un el arma estos son los atributos que contiene esa capa al, al ser creada los atributos de cambio los de atributos y pues, en un preview podemos ver en el zoom acercarnos o alejarnos con el zoom ahora también si tú quieres que el contenido se muestre se da clic en este y se crea una ventana esta ventana va a servir para mostrar el contenido por ejemplo yo si quiero que se vea de esta forma el contenido en esta forma ahora también se pueden ver en como vista o presentación previa la tabla de atributos que contiene su archivo en este caso el, el archivo va a ser el de distintos con esta esta tabla de atributos Entonces, básicamente con el catálogo y bueno que está la descripción que en la descripción antes en, en versiones anteriores se utilizaba o se le conocía con el nombre meta ¿no? ahí te puedes agregar la descripción del, del check file para al, al, al llevarlo al compartirlo con otra persona sepa a qué se refiere ese, esa base de datos ¿no? por ejemplo acá hay algo de información la descripción es que superficie distrital distrital registrada por el INE año 2007 la extensión y etcétera ¿no? ahí puedes este, agregar información que te sirva para la persona que va a utilizar el archivo bueno básicamente ese es ese es el primer video que estamos haciendo con el candel pero yo no uso mucho el ARCATALO porque lo hago directamente desde, desde el arma. pero sirve básicamente para conectar los archivos mm -hmm. y que fácilmente lo puedes hacer con el ARMAT. Eso es todo, mm -hmm. nos vemos en el próximo video.